Buenos días, perdona, que interrumpa tu sueño. Te traigo esta mañana mi pequeña serenata para decirte muchas cosas que siento. Muchas gracias, porque tu tibio vientre fue mi mundo durante nueve meses. Hoy a tus latidos, como diciendo: Quiero ver y te y mío. ¡Vida! Muchas gracias por enseñarme las primeras letras. Con tu santa paciencia, como la gran maestra, sin importarte que me ponga tan necia. Y de mis años de tierna adolescencia. Y de aquel primer amor. De tontas ilusiones. De llantos, de risas. De juegos y canciones.